crear un banco de preguntas dentro de nuestro curso de Canvas, lo que tenemos que hacer es ir del lado izquierdo donde dice evaluaciones y del lado derecho superior tenemos un botón que tiene tres puntitos, damos clic en él y encontramos un botón que dice administrar bancos de preguntas. Cuando le damos clic encontramos todos nuestros bancos de preguntas del curso y tenemos un botón para agregar un banco de preguntas nueva. Hay que escribir el nombre del banco de preguntas y dar Enter en el teclado para terminar. Del lado derecho de nuestro banco de preguntas tenemos un atache para eliminar el banco de preguntas, un lápiz para editar el banco de preguntas y un marcador para asignar este banco de preguntas como favoritos. Si lo asignamos como favoritos tendrá un signo de un atache en el marcador, esto quiere decir que está como favorito en este momento y que lo podemos observar desde otro grupo o otro curso dentro de nuestro Canvas. Es por decir, vamos a estar compartiendo los que estén con marcador dentro del botón Ver bancos favoritos. Para agregar preguntas en el banco, basta con dar clic en el título del banco y podremos agregar preguntas desde el botón del lado derecho que dice Agregar una pregunta. Se van a ir desplegando las preguntas que tengamos en el banco de preguntas y del lado izquierdo arriba tenemos una opción para mostrar los detalles de la pregunta en caso de que quiera recordar cuál fue la respuesta que marqué. También dentro de las preguntas tenemos una opción para mover o copiar esta misma pregunta a otros bancos de preguntas.